Me perdonarán mis colegas, pero un error garrafal de ellos. Yo lo hice ver a Santiago, a Codina y a todo, de que era un error en, enorme. Eh, qué bueno que pregunten eso, porque hay gente, bueno, los mismos de siempre, ¿no? Que ahora como no tienen pruebas de estar por perea, por todo lo que se está arreglando, no se protestan porque no se hizo. No se hizo, queridos amigos, para que sepan, primero, porque eh, no es legal. No está autorizado por el CERTEL, no tenemos refuerzo carabinero, no tenemos los permisos. No tenemos la plata, nadie la pone, y la municipalidad no va a gastar plata en eso, por lo menos la de Cauquenes, y, y la verdad que hasta, hasta este fin de año estamos suspendiendo cosas que la comunidad sabe, la comunidad que le importa, no los que andan protestando por todo. ¿no? Eh, la comunidad que le interesa están, saben de que estamos ahorrando platita con nuestros concejales para poder hacer programas de verano, para los jóvenes, cosas que nos suspendimos el año nuevo, eh, ahí nos van a quedar otros recursos, vamos a hacer un, un festival más austero, va a poder también ahí a, a ahorrar otro poco, eh, y de acuerdo con las condiciones, pero era absolutamente ilógico. ¿no? Y, y perdóneme la frase, ¿no? y algunos se molestan porque les digo eso, estamos cayendo en un populismo terrible. O sea, decir vamos a hacer esto por hacerlo, cuando el gobierno, transversalmente, las dos cámaras, todos los parlamentarios de Chile, todos están de acuerdo en que en abril va a ser la oficial, y además, les voy a explicar algo, esto, se sienta con algunos, la gente, y gerente de Banco Estado, y les explicaba lo mismo, o sea, lo, nuestros adultos mayores son los que votan, ¿no? Eh, si ustedes miran el voto es una risa, deben haber unas 10 preguntas en el voto, y más encima las municipalidades teníamos derecho de poner otras pocas más, es una inconsecuencia. Cauquenes tiene adultos mayores. Y además, no es obligatorio. Entonces, era, era un contrasentido terrible. La, bueno, ya van a escuchar sin que yo sepa nada, porque no sé nada, eh, los comentarios después que lo hagan. Entonces, va a ser, y lleva un sistema de, de seguir y seguir sembrando esa cizaña que no va a terminar jamás, ¿no? Eh, nosotros felizmente estamos en un paraíso, como decía la señora ayer, ¿no? Y... Cauquén es, es, es ejemplar Alcalde, eh, con sí. respecto a eso mismo escuchábamos a unos concejales ahí mismo en, el, en la sesión de consejos donde informó de esto de que habría sido más interesante preguntar por temas locales claro. donde la gente pudiera decidir algunos temas locales Bueno, de hecho los va a hacer sí. yo lo explicaba ahí a la gente, a los concejales de hecho nosotros lo vamos a hacer por ejemplo, en este minuto el río está proyectado ¿cierto? y está aprobado por el consejo regional el río, los mismos cabros que andan en el río y que, y que alegan, oye, en Buena digamos por su río, oye, si yo nací ahí, los, van a, los vamos a invitar a opinar realmente, o sea, ¿qué es lo que quieren, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar directamente. <coughs> Al teatro se preguntó. Tal vez tarde, pero cuidado, que no es culpa nuestra, ¿no? Es culpa de la constructora, la que se ganó el proyecto de diseño. Nosotros no teníamos nada que ver, nosotros solamente le estábamos al recinto y participábamos. A los chicos de, un día se quejaron con razón de que los habían invitado muy tarde, pero igual, igual opinaron. Igual hoy día el teatro ya se va a empezar a, a construir todo lo interior y, y ellos opinaron. En, en el proyecto de, de Quiero mi barrio, de la habitación de la población de Augusto Pinochet y la Honorio Sur, la gente va a opinar. O sea, ya opinó que quería la sede de Honorio del Sur, que era horrible y la... Y la Patricia también de, de la Pinoche, que también estaba en pésimas condiciones, se empezaron a construir, ya. Y ahora a la gente le vamos a preguntar, y ya le preguntamos, igual la vamos a reunir. Le preguntamos y apareció el canal, famoso canal eterno que nunca se ha solucionado. Aparecieron las calles pavimentadas, la luz, plaza, en fin, todo, todo, todo se va a poder consultar y se va a poder tener... De acuerdo a lo que... A lo que la gente desee, o sea, claro. necesite y considere prioritario para el desarrollo del programa de Quiero Mi Barrio, ¿no? Ahora, claro, ahora, en las consultas, ¿con quién fue la primera, por si acaso, para aquel que, que alega por todo, ¿no? La primera que hizo la consulta. Y mire la consulta que hizo Cauquienes. Ojalá la pudiera hacer el alcalde, ¿no? ¿No? Y, y con mucho humildad le digo, pero difícil. Aquí te juntaron todos, todos, los presidentes de la Junta de Vecinos, y la Unión Comunal, de la Junta de Vecinos, todos. Y fue la primera consulta que se hizo en la región. Y ya tenemos resultados, se los enviamos a, a Mideso para, para, para una futura consulta del gobierno que va a ser lo oficial. Así que no, no, no veo, no veo la, la, la dificultad que pueda existir con eso.